Esta iniciativa eh, es un ciclo de entrevistas ...surge desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, a través de dos facultades, la de Ciencias Económicas y la de Trabajo Social. Sus secretarías de investigación se han puesto de acuerdo en el marco del Observatorio Económico y Social... ...para entrevistar a referentes de los distintos campos respecto de la situación actual de pandemia... Eh, es decir, cómo se encuentra cada área en esta situación y qué se espera para el futuro post-pandemia en, en las respectivas áreas. Así se han elegido entrevistados referentes de distintas áreas como por ejemplo educación, ciencia, economía, eh, investigación y también arte. En el campo del arte fue seleccionado como referente Mauricio D'Azur y con él estamos hoy entrevistándolo, él ha accedido gustosamente y rápidamente a la entrevista, así que se lo agradecemos y comenzamos el intercambio, si querés ayudarnos Mauricio. Yo sí, soy claro. Elisa, no, no lo dije. Hola Elisa, ¿cómo va? Sí, claro, me encanta. Bueno, gracias por acceder. Eh, seguramente vamos a tener un intercambio rico que ahora empezamos, ¿querés? Sí, ojalá bueno. que así sea. Bueno, en principio queremos preguntarte a vos, Mauricio Dayú, sujeto, ¿no? Persona, hombre. ¿Cómo te encontrás en esta situación de pandemia? Y también como representante del arte, fundamentalmente del teatro, del cine. ¿Cómo estás? Con una sensación muy ambivalente. Eh, en la interna personal me siento muy bien, porque he recuperado algo que no tenía, que es el tiempo, y he perdido algo que tenía demasiado, y era la presión del trabajo por fuera de mi casa. Eh, y digo ambivalente porque por otro lado esa tranquilidad se rompe con la preocupación de lo que pasa afuera cada día, con lo que pasa con cada rubro con cada país y, y por lo que no puedo hacer nada, ¿no? Eso también... Y bueno, eso te decía que, que se veía interrumpida esa esa disponibilidad de tiempo que tengo ahora por lo que pasa afuera, que es más que preocupante. Estamos viviendo una situación muy compleja, muy difícil, y que, para la cual contamos con muy pocas herramientas, porque tenemos un gran desconocimiento. Más allá de lo que escuchamos, vemos, decimos, eh, yo creo que sabemos muy poco y, y que eso genera pocas posibilidades de defenderse. Es un momento en el que, sí, como que el, el aparato de defensa psíquico, anímico, eh, físico también, se pone de relieve, ¿no? Para sobrellevar la situación tan extraña, tan repentina. Eh, bueno, además de contarnos de vos, que lo hiciste recién en una apretada síntesis muy profunda, no obstante... Queremos que nos cuentes, en estos siete meses, porque ya llevamos siete meses que se cumplieron ayer, de aislamiento, de situación de, de pandemia, ¿cómo les está yendo a los artistas como, como trabajadores de la cultura? Ah, claramente mal, como a un montón de, de rubros. Eh, con, con, la, con la característica, el rasgo, de que pareciera que hablar de lo artístico eh, frente a una situación de pandemia como la que estamos viviendo, pareciera hablar de algo frívolo. Creo que en este momento, eh, más que nunca, yo puedo palpar algo que, que sentía antes, pero que era difícil de expresar, y es lo importante que es lo que nos aporta lo artístico en la vida diaria cuando uno tiene hambre, el estómago le avisa. Pero ninguna parte del cuerpo nos avisa cuando nos estamos perdiendo una sonata, cuando nos estamos perdiendo de, de, de ver a un artista. Sin embargo, la pandemia, al, al cortar eso... Y al generar cierta abstinencia, ha logrado demostrarnos que el arte en general ¿no? tiene muchas, muchas escalas y a veces es difícil incluirse dentro del arte porque pocas cosas alcanzan el nivel del arte, pero la actividad artística, el arte en general, eh, tienen un lugar de mucha importancia en la vida de todos nosotros y el mío especialmente, el teatro, en un país como el nuestro, que podemos asegurar que es una de las terceras o cuartas potencias teatrales más grandes del mundo, mucho más aún, porque eso ha generado una continuidad, eh, en un hábito en la gente, de ir al teatro para verse espejada, ir al teatro para encontrar algo que no encuentra en la vida diaria, ir al teatro, en, en otros casos, a entretenerse, a divertirse, a sentir, a encontrarse con otros, todas esas variables que también tiene nuestro país y que por eso nos hemos convertido en lo que nos hemos convertido, porque hay infinidad de tipos de teatros y de tipos de espectáculos y de oferta, y creo que en este momento la, el corte, el cierre de los teatros, en mi actividad especialmente, eh, ha demostrado la necesidad que tenemos de hacerlo, aparte de lo laboral, no, eh, estamos sin trabajar, yo no soy el caso, no soy el ejemplo porque vengo de trabajar mucho y bien, entonces puedo soportar meses como estos, pero te diría que el 80% de la gente que se dedica a esta actividad trabaja diariamente en la actividad y trabaja obteniendo su ingreso en cada proyecto. Y los proyectos teatrales o artísticos son eh, esporádicos, no tienen continuidad. Estamos habituados a que nos ingrese algo un mes y dos meses no, y tres meses sí, cuatro meses no, pero siete meses corridos sin posibilidades y sin avisorar la salida, lo torna una situación muy compleja para muchos, muy compleja. Sin duda. Hemos escuchado por ahí eh, algunas movidas de, de artistas que tenían como lema, eh, por ejemplo, los músicos, si no tocamos no cobramos. Eh, indudablemente que esto que vos describís también, tiene un lado, eh, un lado simbólico que sería este encuentro de, del artista con el público y todo lo que eso implica para el artista y para el público, que se enriquece, se nutre, se espeja, como vos decís, eh, y eso alimenta, alimenta dimensiones de la persona que no son objetivas como alimentarse, no como no. alimentarse biológicamente hablando, sino que tienen otra dimensión necesaria también para la salud mental de cualquier pueblo, ¿no? eh, Yo creo que en esta situación de pandemia se puso en relieve la importancia del arte en ese sentido, del arte como alimento espiritual, como alimento sensitivo y, y no, no palpable. Pero también eh, esta otra faceta que vos nombrás, de, de la parte de supervivencia, que pone a los artistas particularmente en esto de, de un trabajo esporádico, un trabajo no seguro en cuanto a no tener un sueldo, sino vivir de, de lo que se va poniendo como proyectos artísticos y, y el éxito que se tenga, ¿no? eh, Lo cual implica una situación económica muy dura para el campo del arte, yo creo que, pese a todas las ayudas económicas que se han implementado eh, desde el, la política del gobierno actual, eh, no, se, no se subsana, no se subsana esta falta. Eh, por eso te queríamos preguntar también si algunas áreas del arte están más afectadas que otras en este sentido. ¿Cuáles y por qué? Y como siempre las más vulnerables, ¿no? las que menos ingresos tienen. Eh, puede haber algún sector que pueda estar haciendo un streaming y, y, y poder tener un poquito más de actividad que otras, pero básicamente es un tema económico, no es un tema eh, vital para los que no estaban preparados y para los que trabajan día a día. ¿Vos estás haciendo algo en este momento? Yo estoy, yo siempre he tenido una estrategia que es perder para ganar. Yo estoy haciendo algo gratuito. Este, estoy haciendo una, un ciclo de cuentos, de relatos breves de tres minutos y medio, más o menos, que se llama alguien como vos. Estoy trabajando con alrededor de 20 personas, entre editores, escritores, músicos, Cineasta, gente del medio audiovisual, eh, en algo que todos me preguntan para qué y, y, y qué vas a hacer con eso, pero como casi siempre que empecé algo, siempre lo hago por necesidad, después va tomando forma y, y después finalmente a demanda eh, se transforma en un trabajo, por lo pronto no es más que satisfacer mi vocación, eh, satisfacer un costado artístico que, que ya a tantos años de haberlo emprendido me doy cuenta que es parte de mí, de mi vida, eh, estar todo el tiempo pendiente de ver cómo logro contar algo, eh, cuál es la mejor manera, en este caso me tomó en pandemia y, y pensé que como no tenía imágenes eh, que no podía salir a filmar, busqué pintores, eh, dibujantes como Hito Petersen, caricaturistas como Reb, eh, mi escenógrafa de, de, de mis obras de toda la vida, Graciela Galán, este, que a través de, de su mano, de su habilidad, de su virtuosismo, eh, pudieran plasmar las imágenes que, que ilustraron estos relatos, de los cuales yo tenía anotado el título, y que por falta de tiempo no había desarrollado nunca. Esto que te contaba al principio, el, el no tener la necesidad de recurrir al trabajo afuera, eh, porque la afuera me desconectó, digamos, no, no tenía claro. posibilidad de salir. Eh, volví a una caja donde tenía un cuaderno que hace más de 25 años, le anoto la historia o la, el hecho más significativo de mi vida, lo que... Lo que lo que fue transformador para mí, una pequeña circunstancia como la que vivimos cualquiera de nosotros, por eso el ciclo se llama Alguien como vos, porque yo creo que a todos nos ha pasado de conocer a alguien o de haber vivido algo, un hecho que nos demostró algo, que nos significó algo, y yo hoy puedo decir que he sido formado por esos hechos, porque son historias que no me las olvidé nunca y con solo anotar el título me pude sentar y desarrollarlas tal cual, porque las tengo adentro mío, las llevo conmigo, porque fueron potentes para mí. En ese sentido, estoy trabajando, te diría que casi más que sin pandemia, porque me obliga, me obliga a escribir, me obliga a grabar los audios, me obliga a buscar las imágenes, me obliga a editar, este, y a ir llevando varias historias en la misma semana, porque algunas avanzan y se traban, otras avanzan, este, y fluyen, y como ya estoy posteando una por semana, tengo que tener todas las semanas una completa, este, hoy a las 8 de la mañana me fui a, a grabar una ducha, este, para que cayera el agua y, y cayeran 5 pesos que me cobraban hace 20 años para ducharme en un hotel de congreso, este, para poder contar uno de los relatos, este, y, y lo puedo hacer porque tengo tengo un teatro a dos cuadras y la ducha tenía las condiciones similares a las que necesitaba, este, y así paso estos días. Yo te diría que si el afuera fuera más amable, si el COVID fuera más amable, este, yo en la mía te diría que podría estar en el mejor de los mundos, porque estoy haciendo lo que me gustaba hacer cuando era chico, con el adicional de que ahora tengo gente que... Espera lo que hago. Antes cuando era chico tenía que pedirles a mis hermanos y a mis padres que se sentaran alrededor del, de los sillones del living para mostrarle lo que hacía. Uh -huh. Ahora no tengo que obligar a nadie. Y eso claro, qué se... maravilloso. Eh, todo tiene que ver entonces con esa recuperación de tu tiempo, de tu tiempo, de tus tiempos de la que hablabas al principio, ¿no? Sí. Porque de no ser por, por esta situación, por el famoso y, y maligno coronavirus, esto no hubiera sido posible. Sí, porque eh, son el, las, parado el, las paradojas, ¿no? Sí, importante paradoja, porque ese tiempo, mi tiempo y el de todos nosotros, no cotiza en el mercado. Si no, hubiera, si no hubiera pandemia y yo les hubiera dicho tengo una historia para contar, como me pasó desde que, desde quise, desde que quise contar la primera historia, me mirarían y me sonreirían así, ah, mira qué bien, pero no le interesaría a nadie, como no le interesaba a nadie que yo hubiera escrito el amateur. Uno siempre tiene que estar golpeando contra el afuera, porque el afuera no tiene interés. El interés está puesto siempre en lo que tiene rating, en lo que sale en la tapa de la revista, en lo que dijeron en el informativo, y el mundo va en contra de lo que nosotros sentimos, soslaya lo que nosotros sentimos. El, el mundo está creado y construido sin tener en cuenta eso tan fundamental, que es para todos nosotros desarrollar lo que somos, lo que sentimos, lo que nos parece, lo que nos gusta. Claro, la vida vida... Humana, finalmente la vida humana, sigue siendo para mí el atractivo más grande. ¿Qué nos pasa? Sigue teniendo un atractivo extraordinario. De hecho, cuando uno conoce a otra persona, o en el caso más, más emblemático, más claro, que es cuando uno se enamora, eso que uno siente, eso que se produce, nos hace hacer cosas increíbles y no podemos recuperar con qué otras actividades de la vida logramos ese estado único que nos produce enamorarnos o fascinarnos con alguien, aunque no sea afectivamente o sexualmente, sino por la admiración, porque hace lo que justamente queremos hacer nosotros porque es un maestro en el arte que nosotros queremos aprender, esa fascinación está dentro de nosotros, es, es, una, es una cualidad humana que no cotiza en ningún mercado. Tal cual. Sí, yo creo que, que los artistas de, de vocación, como es tu caso, se ven en esa disyuntiva de entrar en el juego del mercado, el mercado artístico, ¿no? o permanecer, a veces no se puede salir del todo, ¿sí? o dejar de entrar por la sobrevivencia, pero hay un delgado hilo ahí de permanecer salvaguardando esto que vos decís, el ser artista, eh, y en ese sentido ser un trabajador desde lo que sos, el artista sí. es un trabajador desde lo que es, y el mercado eso no lo tiene en cuenta, es que Casi siempre eh, nosotros ocupamos nuestro tiempo en lo que tenemos anotado en la agenda, en lo que nos pide que hagamos el afuera, eh, y casi siempre para hacer algo bueno o algo propio hay que robarle el tiempo a eso. Y, y no nos acostumbramos a hacerlo, y nos cuesta hacerlo porque... En general recibimos el reclamo del otro, ¿no? El otro nos pide que estemos las ocho horas donde tenemos que estar. Este, el otro nos reclama cuando, no estamos, cuando estamos, haciendo algo, porque para hacer algo por nosotros mismos casi siempre tenemos que hacer algo habi poco habitual, que el otro lo lo define como algo raro. Entonces, por ejemplo, lo que estás haciendo ahora, gratis. Y, y, no sabes. El corazón. Y me refiero a cosas más simples, más, más, simple, más concretas. Eh, yo me fui en la bicicleta a las 7 y media de la mañana a hacerlo. Eh, eh, cualquiera día, ¿a dónde vas? Vale, uh -huh. No. ¿No? Este, o hay que levantarse, yo en general, para ganarle el, el tiempo a la fuera, tres o cuatro veces por semana me despierto a las 5. Para de 5 a 8 ser yo, hacer mi vida robar ese, esas horas para no olvidarme de quién soy, de lo que quiero hacer, este, y, es, y eso se convierte en una rareza para los demás. Casi siempre, por eso lo, lo dejamos de hacer, para, para gustarle al otro, para ser bien, bien vistos por el otro. En ese sentido yo siempre le agradezco mucho a la obsesión, porque la obsesión es la que no me deja dejar de hacerlo y la que a veces me permite hasta sentirme mal frente a los demás porque le tengo que explicar qué ridiculez estuve haciendo yo estuve buscando un billete de 5 pesos por ejemplo a la madrugada porque tenía que encontrar un billete viejo que ya no fuera no estuviera en uso para hacerlo caer en cámara lenta al lado de la ducha esa que yo pagaba este y buscar un billete viejo de 5 pesos si se entera mi agente de prensa me va a decir, ¿qué estás haciendo? No, no lo hagas. Si se entera el productor de lo que estoy haciendo, me va a decir, ¿qué estás haciendo? No lo hagas. Nah. Siempre tenemos que hacer cosas que están por fuera de lo que lo social acepta para el lograr es. hacer algo que después sorprenda a los que nos conocen. Los demás están esperando algo algo que los movilice y en general lo que nos moviliza es lo que hay que hacer realizando un trabajo extra. Cuando un espectáculo de teatro independiente funciona, tiene éxito, es porque alguien hizo más de lo que le pagan. cuando Mauricio, el... sí. yo he leído que vos eh, te comprometes en algunos espectáculos a devolverle el dinero al público si no estás satisfecho. Sí. Yo nunca lo había visto. Sí. Es insólito. Me, me... <risa> Me lo dijeron, yo iba a presentar mi espectáculo en Madrid el 3 de noviembre y lo tuve que posponer por el COVID, este, con mucha tristeza. Y, y le había propuesto a la, a la gente de prensa que, que más que nada, más que la, los galones del espectáculo, los premios que ha recibido, que se ocupara de promocionar que el actor devolvía el dinero de la entrada si el espectáculo no le gustaba. Y me dijo, pero hombre, eso aquí no se ha hecho nunca. <risa> eh, bueno, la verdad, es... que no es una idea mía, eh, es una idea que Carlos Rottenberg me propuso. Yo lo fui a ver casi sin conocerlo, lo, apenas habíamos tenido un par de, de cruces, este, cuando quise hacer mi primera temporada de Mar del Plata con el amateur en el año 97. Y como a mí no me conocía a nadie, él en su oficina... Eh, antes de empezar a hablar conmigo, me dijo: "Espera, que estoy ha haciendo un par de, desarrollando un par de ideas para poder darte". Y entre las dos o tres ideas que tenía, una de ellas era que cobrara la entrada más barata de la temporada para que el público viniera, tuviera algún objetivo para verme. Uh -huh. En ese momento las entradas costaban 20 pesos y él me dijo: "Yo tengo un teatro de 20 filas y vos cobras un peso la última fila" la promocionás como la entrada más barata, todos cobran 20, vos cobras un tenés entrada de un peso, pero le ponemos dos pesos a la fila 19, 3 pesos a la 18, 4 pesos a la 17, 5 pesos a la 16, <risa> hasta llegar a 20 pesos. Y hizo los números y dijo, no, pero el, te va a dar un promedio de entrada muy barato y no vas a poder pagar ni el departamento, ni los técnicos, ni... así que no lo hicimos. Y otra de las ideas fue esta, me dijo, ¿por qué no haces teatro con garantía? Como tu espectáculo tiene garantía. Eh, buscamos una escribanía de Mar del Plata, este, y yo no, no me animé, me parecía muy jactancioso decir que tenía un espectáculo con garantía. Finalmente él tenía razón, el espectáculo este, ganó el, el Estrella de Mar como mejor espectáculo, como mejor actor, mejor autor, bueno, este, fue el mejor espectáculo de la temporada, ganó el, el premio José María Vilce que se entrega a un solo espectáculo de todos los que van en la temporada, pero no me daba personalmente... Tuvieron que pasar más de 20 años, para que me pareciera que esa estrategia... Tuve la suerte de no olvidarme de eso que me propuso Rottenberg, como no me he olvidado de, del desarrollo de los títulos de los cuentos, porque fue algo que me quedó, este, y hizo a la estrategia, en definitiva, para, para trasladar, comunicar, un espectáculo que empezó siendo de teatro independiente, en una sala chica, que iba una vez por semana, con la que terminé haciendo ocho funciones en Mar del Plata y una en Buenos Aires en una sala de mil localidades en la misma semana, o sea, haciendo nueve funciones por semana. Este, Increíble. Un récord. Eh, ¿no? Con respecto a esto, relacion, muy relacionado con esto, eh, me gustaría que vos nos hables un poco de el actor y el público, el actor y el vivo, ¿No? Eh, yo he escuchado también de vos que, que a la, al terminar la, las obras Te interesa salir al escenario de nuevo para escuchar la devolución del público Lo que me da la pauta de que ese vínculo es muy importante, ¿no? El vivo sí. Y ¿qué pasa ahora con el remoto? ¿Qué mm. pasa ahora con eso? Mira, eh, eso que decías a mí me pasa porque... Yo siento que a mí el teatro me gusta media cuadra antes de llegar y media hora después que se fue el último espectador. A mí me gustan todos los rubros del teatro. A veces ser actor se me ha dificultado porque quiero estar de un lado y del otro al mismo tiempo. Muchas veces mientras hago la función estoy tratando de hacer una seña para que entiendan que hay que apagar el aire acondicionado porque el público tiene frío, este, porque tengo claro. un, una visión... Este, total del teatro porque me, me interesa todo lo que pasa. Y como me interesan los rubros, me interesa lo que pasa con el espectador al terminar. Este, yo más de una vez este, le he pedido a un acomodador que desde un lugar estratégico del teatro grabe lo que dice el público cuando termina, porque me parece un momento fascinante, eso primero que expresa el público de qué le acaba de pasar una vez que se baja el, tel el telón y terminó de aplaudir. Y algunas veces he, he escuchado voces anónimas este, en, en, un, en un teatro en el que se podía hacer, porque me interesa de verdad. Yo creo que el, claro. eso que pasa con el público a mí me nutre muchísimo. Yo genero los espectáculos tratando de sentir como espectador, y si yo puedo comparar lo que yo siento con lo que sienten los demás, eh, tengo más herramientas. Hay una un especie de dilema si un artista tiene que hacer pensar en el espectador cuando trabajo o no, si le va a gustar, si no le va a gustar. Yo creo que en mi vida yo tengo muy en cuenta al público, muy en cuenta al espectador. Ahora, cuando me pongo a trabajar, eso está dentro mío, ya no lo tengo que pensar. Ya me claro. sale porque mientras, mientras vivo lo tengo en cuenta. Entonces tengo un poco la, metido adentro eso. Eh, en ese sentido, interesándome por lo que pasa esa noche y queriendo escuchar lo que, lo que pasa cada noche con el público, eh, imagínate que el, el teatro por streaming, como dicen, que se llama, o, o, o remoto, como decías vos, eh, es una disciplina nueva que tiene que tener otro nombre, porque el teatro es la unión de un grupo de gente que intenta subir lo que siente arriba del escenario y lo hace frente a otros que lo perciben en ese momento tal cual salió. Eh, si, lo, si lo grabamos a eso, si no lo podemos hacer juntos, por la pandemia, si no lo podemos vivir en el mismo momento eh, porque el público no puede estar en la sala y lo tenemos que transmitir a través de una cámara, yo creo que es otra cosa que se parece al teatro y que nos puede salvar a los teatreros y que lo podemos eh, desarrollar y que seguramente llegó para quedarse. <risa> Eso me interesa también, Pero, si tantas sí, que llegó para quedarse. Yo creo que sí, que, que se va a quedar, como se va a quedar el hábito en nosotros de cuando necesitamos comprar algo, en vez de ir al local, ir a la compu, a verlo primero ahí, a ver el precio, a compararlo con otro, y hacer clic para que nos los traiga. Eh, yo claro, creo que ese, ese hábito... Es Ajá, dale ese hábito va a quedar, va a quedar. Es tan, tan grande también lo que pasa ahora, así como cuando yo empecé, yo tenía el modelo de seis o siete actores que yo quería seguir para, hacer, para tener un poquito de cada uno de ellos, uh -huh. Hoy hay cientos de actores y uno hace doble clic y puede ser como el mejor actor inglés y como el mejor actor sueco y como el mejor actor americano y como el mejor actor italiano. Y hay un montón en cada uno de esos países y hay un montón en la Argentina. Ha crecido mucho todo. Y eso a su vez dificulta al que recién empieza, porque yo tenía un norte claro a seguir porque eran poquitos los que yo seguía. Cuando claro. uno tiene tanto para seguir, yo no sé si lo sigue con la garra que yo lo seguía, ¿no? No sé si se persigue el objetivo como, como lo perseguía yo, porque no tenía distracción. Claro. El, esto de hacer clic y ver otro y otro y otro, y todos los días poder verlo y saber que están ahí en la pantalla y en la web, no me lleva. Yo cuando quería ver un actor era un día que hacía una función a la que yo podía ir por el precio de la entrada, por el, por el lugar donde se daba, por el horario en que se daba, y ahí iba con todas mi, mis ganas, ¿no? Uh -huh. Ahora eh, eso se ha diluido un poco. Este... Bueno, hasta ahora nos estamos, estamos mirando más al teatro, en todo esto que estuvimos hablando. Sí. Y yo te preguntaba hoy si algunas áreas están más perjudicadas que otras, podríamos cambiar la pregunta, si algunas áreas están menos eh, colapsadas que otras con esta situación de pandemia. Por ejemplo, el cine. El cine tiene otro tipo de vínculo con el público. Y vos, cine, estás, te podrías contarnos? Sí, el cine, en principio, acá en, en Cava y en otros países también, ya volvió, aún estando el COVID, y aún sin volver el teatro. Tiene un, un costoso protocolo, y sobre todo porque lleva mucho tiempo ingresar al set el modo de ingresar, el tiempo de, de cuidado, eh, el, el hisopado previo, la medición de la fiebre, bueno, todo lo que, lo que implica el protocolo, pero ya se ha empezado a filmar. O sea que está menos perjudicado en ese sentido el cine y tiene objetivos más claros porque la proyección a través de las redes eh, también está, es viable. No, claro. de, no dentro de los cines, pero sí llegando a través de las redes a la casa del, del espectador. Con sí. lo cual, el cine tuvo su padecimiento como el teatro, pero ya se abrió, ya sí. empezó a trabajar. Lo mismo sí. pasa con la tele, que padeció menos, a pesar de que la ficción no, no retomó la ficción en tele, la otra parte del entretenimiento de la televisión eh, no se cortó como se ha cortado el teatro y como se cortó el cine en su momento. Claro. Y pasando ahora ya específicamente al tema sobrevivencia, ¿no? ¿Cómo sobrevive un artista en este momento en que los espectáculos presenciales están prácticamente vedados y quizás sean las últimas actividades en volver cuando la normalidad venga si este viene yo creo que depende de, de la espalda de cada uno eh, sin ingresos es difícil permanecer en una actividad eh, como pienso yo todos los días ¿Hasta qué mes podré sostener mi sala eh, pagando sueldos, luz, alquiler y costos fijos sin tener ningún ingreso? Eh, no tiene muchos secretos porque si no se abre la actividad es como si no regamos las plantas. Resisten un tiempo, después no, no pueden resistir. Eh, nuestra actividad, nuestro oficio está directamente relacionado con juntarnos en un lugar cerrado a ensayar. Se podrán inventar otras, otras formas como a través del Zoom y como yo también lo he estado haciendo. Se podrán encontrar otras maneras de, de trasladar lo ensayado por suma al aire libre, eh, habrá que agudizar la imaginación, pero lo que teníamos concretamente, si no se permite trabajar ante un teatro, el teatro se transforma en un cementerio. O sea, no... Si sí, no, desaparece no. o va a ser otra cosa que no sea el teatro. Claro, esto no. que decía, imaginando, buscando. Eh, se tendrá que transformar. Yo aspiro aspiro a aguantar lo más posible para, para que se parezca lo que lo que voy a seguir haciendo a lo que hacía. pero no puedo asegurar que lo voy a lograr, porque depende nada más que del tiempo, es como, como cuánto tiempo aguanta una persona sin comer. Uno puede decir, yo voy a aguantar porque tengo agua, voy a aguantar, voy a aguantar, pero va a haber un momento en el que va a haber funciones en las que ya van a dejar de funcionar y, y que va a haber que aceptar la derrota. Yo creo que no, va, no vamos a llegar a eso pero sí que en el camino los que estaban menos preparados eh, van a caer, porque no se trata de, de, de esfuerzo propio, de esfuerzo personal, se trata de Ajá. que a ese lugar se pueda ir y a ese lugar el público pueda venir. Bien. El después de la pandemia, ¿cómo lo imaginás para la profesión tuya, no? ¿Se volverá a la normalidad? ¿Qué, qué, ¿Qué estás conjeturando? Porque nadie lo sabe, ¿no? Yo espero que después de la pandemia algunos de estos, de estos valores que habíamos perdido relacionados con la importancia que tenemos las personas entre nosotros mismos se recupere. Es probable que, como ocurre siempre en las situaciones límites, los malos se tornen más malos, los insensibles más insensibles. Este, pero, confiando en, en Juan Cart, que es alguien que admiro mucho y que tiene real conciencia y, y lo constata día a día, que la mayoría de la gente es la que vale la pena... Yo espero que podamos aprender un poco la lección de que nos habíamos corrido demasiado de, de lo que importa y que podamos llevar al teatro ese tipo de historias si nos importen, que el teatro también se limpie un poco de historias que importan menos, o de historias que nos dejan de lado, y que el teatro vuelva a ser ese lugar donde la gente necesita ir, como necesita escuchar una canción. A veces cuando uno escucha canciones que hacen ruido y de pronto se interrumpe un tema que fue significativo para nosotros en algún momento, uno advierte lo que dice el tema, el contenido, la poesía, la magia que encierra porque nos hacía volar, eh, que vuelva a eso porque evidentemente lo necesitamos. Bueno Mauricio, la verdad es que me has dejado muy conmovida, has hablado desde, desde tu ser, como siempre lo haces, porque también trabajás siempre desde tu ser, eh, también has demostrado que, que el auténtico arte es esto, esto que vos estás mostrando en tu testimonio, y, y bueno, yo también deseo esto de la vuelta, de la vuelta recuperando, recuperando los valores estos que, que estamos eh, poniendo de relieve en esta situación de situación límite, ¿no?, que nos puso la pandemia sí. y, y nos hizo valorar el... Yo, por ejemplo, ahora quisiera estar con vos, darte un apretón de manos o darte un abrazo, compartir unos mates y, aunque parezcan tonterías, la situación nos ha quitado todo eso que hace a los vínculos, a los vínculos humanos que tanto nos que tanto necesitamos, ¿no? Cada uno, desde nuestra subjetividad. Así que te agradezco sugerirte. Este eh, si querés agregar algo más, decime, porque tenemos un ratito de tiempo. Eh, gracias. No, por favor. No, no, saludarlos a todos. Y, y esto que vos sentís, que lo siento yo también, y lo he sentido muchas veces, este... Reconocer que antes lo teníamos un poco como algo habitual, entonces no le damos mucha importancia. Y como, como alguna vez vi que le pasó a un, a un productor que yo tenía, saludaba efusivamente a los que eran importantes y más o menos a los que consideraba que no. Y, y eso es lo que creo que tenemos que cambiar, ¿no? Porque tenemos que aprender que, que todos somos importantes. El otro día, intentando homenajear, homenajear a los médicos, en, en uno de los relatos eh, destacando a Yamil Obay, el médico de mi infancia, este, hablaba con uno de mis hermanos médicos, médico, y él me decía que el, el, el agradecimiento debería, debería ser a todos los trabajadores de la salud, porque si no está el que llega primero y, y ordena las cosas, y limpia las cosas, y acomoda las cosas, y no está el que llega último, y el que deja las cosas como para que al otro día arranque, el médico no puede hacer lo suyo. Puede trabajar. Claro, y entonces empezamos a valorar al que maneja la ambulancia, a la enfermera, al anestesista, al que limpia el quirófano, al que deja las cosas en condición, o sea... Y ese es, es, en el teatro pasa exactamente lo mismo, si uno no valora al utilero, al, al acomodador, al que vende la entrada... Eh, todos son importantes, porque si no, el espectador no tiene el, el ánimo como para ver un espectáculo, si lo hiciste, se le hicieron pasar mal desde que llega al teatro, este, cuando llega la hora de la función, no es el mismo espectador, y lo mismo cuando se va, cuando termina, o sea, yo no tengo ninguna duda de que ojalá lo mejor que podemos esperar es que la vuelta sea realmente valorándonos a todos, porque todos somos esenciales, todos somos importantes.